hola en este video te voy a mostrar cómo importar equipos desde tu computadora que tú organizaste en un archivo por ejemplo dentro de excel y cómo cargar eso en la sección de personas de canvas y bueno todo comienza fácilmente yendo a nuestro canvas al grupo para el cual quieres construir los equipos y vamos a ir a la sección de personas como seguramente eh, ya conoces cómo hacer equipos dentro de canvas entonces personas y en mi caso pues voy a empezar creando un nuevo conjunto de grupos entonces eh, le pongo un nombre equipos para el semestre y le doy guardar y me crea un conjunto y no tengo equipos y está todo completamente vacío. Entonces voy a elegir la opción que está aquí arriba del lado derecho que dice importar. Entonces al dar clic en importar me da la opción me dice que puedo cargar un archivo pero primero necesito generar ese archivo y aquí viene un enlace para descargar el CSV de la lista del curso es lo que voy a hacer descargo el ccb y ya quedó aquí en mi equipo ahora como con otros muchos eh, programas y servicios que podríamos utilizar esta esta opción por ejemplo en zoom también es muy importante no darle clic así directamente a este archivo, sino abrirlo de una manera en que nos podamos asegurar que estamos respetando la codificación del archivo. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a Excel y voy a iniciar un libro en blanco. Ahí está, un, un libro completamente en blanco. Este, esto que voy a hacer es también muy útil, por ejemplo, para abrir el archivo de calificaciones de la exportación de, de Canvas, es algo muy similar, siempre a partir de, de un libro en blanco. Vamos a ir a la pestaña de datos de la parte de arriba y vamos a utilizar la opción de desde el texto CCB. Si por alguna razón no encuentras esta opción desde, desde el texto o la vas a encontrar adentro de Obtener datos que se encuentra aquí en el extremo. Entonces voy a dar clic y me abre esto para elegir primero eh, qué es lo que quiero importar. Y va a ser este de Equipos para el semestre. Le voy a dar clic en Importar. Y en el siguiente voy a elegir el tipo de codificación con el que estoy trabajando. y está origen de archivo y aquí me lo detectó con codificación de Windows. Esta no es la codificación que utiliza Canvas, entonces la vamos a tener que cambiar. De acuerdo a tu versión de, de, de Excel puede aparecer texto aquí del lado izquierdo o a veces aparece acá del lado derecho con el nombre de tipo de codificación o codificación del archivo y aparece del lado derecho pero los nombres son iguales generalmente lo detecta como europeo occidental windows y nosotros vamos a querer ir casi hasta el final de la lista a buscar este que dice 65001 unicode utf 8 que es con el que trabaja canvas y por ejemplo también zoom trabaja con ese le doy clic ahí, UTF-8, y ya me doy cuenta que ya me empieza a detectar de manera correcta los acentos, por ejemplo. Y ya puedo ver todo aquí viendo en mi archivo, y le doy cargar. Y con esto me pide que en este archivo que acabamos de, de importar, le agregue, aquí está la columna que está en blanco, la columna... De nombre del equipo, y entonces aquí es donde yo empezaría a nombrar a todos en esta columna de acuerdo al equipo al que pertenecen. Voy a llenar el archivo y regreso con ustedes. Ya coloqué en mi archivo los nombres de los equipos, eh, de a qué, qué estudiante va a pertenecer a cada uno de los equipos que voy a trabajar, y ahora. Lo que me queda entonces pendiente es este archivo guardarlo para volverlo a subir de regreso a Canvas. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a darle clic en archivo y voy a elegir la opción de guardar como. Después lo voy a guardar la misma, en una carpeta que, que yo sepa que ahí lo tengo guardado. Y le voy a poner un nombre que yo conozca. Y aquí está en el tipo de archivo que voy a guardar. Eh, si tienes disponible en tu Excel la opción que dice CSV UTF-8, utiliza esa. En caso de que no tengas esta opción de CSV UTF-8, en este caso ya solo tendría que darle clic en guardar y ya sería todo. Si no tienes esa opción de CSV UTF-8, utiliza la opción que dice CSV delimitado por comas pero vamos a tener que hacer un pasito adicional antes de poder guardar. Se ve delimitado por comas, herramientas, opciones web, como se ve ahí justamente, y en opciones web vamos a ir a la pestaña de codificación, opciones web, codificación y vamos a revisar que esté entre toda esta larga, larga, larga lista de codificaciones casi hasta el final vamos a encontrar Unicode UTF-8 que es la que estoy eligiendo y al dar clic ahí podemos dar a aceptar y ya podríamos guardar nuestro, nuestro archivo. Vamos a revisar, aquí está. Elimitado por comas, codificación UTF-8, guardar. Nos da una advertencia de que solamente se va a guardar la primera hoja. Nos aseguramos de que nuestra información se encuentra efectivamente en la primera hoja del libro. La otra no se va a guardar. Eso se perdería. Y le damos clic en aceptar y ya ha quedado guardado nuestro archivo. Con esto voy a regresar ahora sí a Canvas. Y ya puedo cargar mi archivo que acabo de completar con la información de los equipos. Doy clic en Equipo Canvas, abro y así es como quedan ya nuestros equipos importados. Automáticamente se organizaron todos los estudiantes en los equipos de acuerdo al archivo que hemos subido. Entonces, esto es todo. Es una manera fácil y rápida de poder organizar tus equipos. Si por alguna razón ya tenías en tu computadora la información, seguramente con, con algunos eh, filtros y ordenamientos de Excel, los puedes organizar muy rápido para subirlos directamente a Canvas en, en un solo clic o en los menos clics posibles. Espero que este tip este breve tutorial te ayude a trabajar más eficientemente con los grupos y los equipos de Canvas.